¿Por qué se veía? ¿Por qué se veía? Parece que están cosas de cosas por ahí, y de la... haber dos de ellos y de la... a dos mujeres, pelea a dos... pelea, con mujeres en la pelea. pelea dos mujeres pelea. ¡Ay! papá, a dos pelea, pelea a dos mujeres, que no me ¿Qué es lo que comer? A que ¿Qué hizo ella? ¿Con qué con ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿De quién? De ahí es de ellos. que se le dieron comentarios. Se Pero lo ya. El ¿Hace cuál, el mínimo Eso es lo que hizo un caballo con el bicho de Por eso, para el no lo puedes poner ahí en tu Mañana, te ahんだvada, te Ni ayer a la base de Ni a la Porque no es va para con un golpe y ahí se va a